El nombre del proyecto que llevamos a cabo se llama Chopin Mahai. No tiene los nombres no. y bueno, decidan ustedes qué nombre les el nombre? poner. La última. Está en lengua ona que son los aborígenes que tenía Tierra del Fuego, su traducción es compañera sombra. Ese proyecto lo empezamos con los chicos de cuarto año del ciclo superior. Mirá, acá sale el proceso de armado, todo. Y ahora lo continuamos este año con los mismos chicos que están en quinto año del ciclo superior. Y ahí podés programar Sí. ¿A ver, ¿Me lo para chumbearlo? Los disparadores en el proyecto tienen que ver con una problemática que tenemos en Tierra del Fuego y que tenemos en los invernaderos que hay en Tierra del Fuego. Nosotros vivimos en una zona casi desértica, tenemos pocas precipitaciones de agua, eh, hay mucho viento, son todos componentes climáticos que no son favorables para que crezcan cualquier tipo de planta. ¿no? El colegio, debido a eso, tiene un invernadero, hubieron algunos proyectos para hacer este cultivo de plantas dentro del vivero. Entonces, los chicos, cuando le presentamos el proyecto, de robótica, eh, pensaron en mejorar las condiciones que tiene el invernadero. Esteban y Alan, medimos primero la parte ancha. Acá medimos ya. Más derechito. 145. Vale. ¿Qué, ¿Qué están midiendo? El vivero grande, así lo pasamos a escala. ¿Y vivero de Sí. El proyecto es un proyecto de robótica. Básicamente, de cómo incluir la matemática en un proyecto de robótica y los chicos son los que sugieren y si hacemos una maqueta del vivero... Después era los robots qué en la maqueta del vivero. Con lo cual, el gran desafío es buscar otra forma de, en mi caso, de hacer matemática. Desafiándome a mí misma a tener que aprender el lenguaje de los jóvenes y ayornarme a eso. Ese es el gran desafío, sin duda. Bueno, el proyecto es más que nada una, un vivero automatizado que te, debería tener una apertura de puertas automática y un cerrado de cortinas también automática. ¿Y lo van a lograr? Sí, obvio. Elegimos el, eh, automatizar el vivero porque en, en vacaciones nos surgió la problemática de que las plantas las tenemos que llevar a las casas, siempre. Y que, eh, Fuimos a un, a un vivero acá, municipal que tenemos acá en, Terral, en Río Grande a ver de qué modo se puede hacer. Cuando dijeron que iban a traer los robots, fue como una experiencia nueva, entonces me gustó y más cuando me dijeron construir la maqueta. Tomen medidas y veamos cómo empezamos a armar la estructura de los CDs. Fue medio difícil en realidad porque al principio a sacar las escalas nos costó un poco, ya que tuvimos que calcular y esas cosas, y después hacerlo en... con materiales, todo reciclado prácticamente. Pues, La matemática se fue incorporando naturalmente y entonces decidimos que la matemática nos pida a nosotros, no nosotros ir a la matemática. Y así la integramos. Cada vez que teníamos que hacer algo, pedirle que el robot hiciera algo, aparecía un concepto matemático. Ahora que querés que gire, que gire para, para allá al para centro del techo ¿supar? sumales tantos grados para que gire. Ah. Los chicos nos fueron pidiendo qué conceptos matemáticos necesitaban y espontáneamente en el lugar del colegio que estuviéramos agarrábamos un lápiz y desarrollábamos ese concepto que necesitábamos en ese momento. Así que así la incorporamos. ¿Sí? Lo que nos costó en un principio fue la programación porque no teníamos una buena base y era prueba y error. Prueba y error y ahí vimos para qué nos servía la, la matemática en la vida real. Y fue como que todo lo que teníamos de conocimiento en matemática lo aplicamos en el programa y fue... fue todo muy sencillo. Las ventajas de enseñar matemática de esta manera a través de un proyecto o a través de resolución de situaciones problemáticas de la realidad es un enfoque que tenemos en el diseño curricular. En realidad me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es dejarlos que se equivoquen para que luego reflexionen, no para que vean que se equivocaron, sino para que reflexionen sobre la decisión que tomaron. Ninguno de nosotros conocíamos esto de las aplicaciones, de cómo programar. Fue la primera vez para un montón de cosas en la tecnología y fue todo un, un constante prueba y error porque no sabíamos cómo hacerlo. Pero fue buenísimo porque aprendimos cosas nuevas y aprendimos otra manera de, de hacer las cosas. Si bien nosotros hicimos un robot de riego, lo podemos aplicar a un montón de otras cosas y está buenísimo. El momento que más disfruté fue la muestra en, en Buenos Aires. Fue genial porque veía también a chicos más chicos, no sé, 11 años, con lo mismo. Y ver que con matemática puedes aprender de todo y el viaje fue lo mejor ¿Lo, lo, lo tu Sí. sí. Deseo gente continuar. No quiero dejar esto acá. Quiero seguir. Lo que más rescato es el amor de los pibes, sin duda. Escucharlo a Alan decir, voy a seguir ingeniería eh, electrónica es eso.